Escuela Municipal, Infantil Municipal, La Caracola. Beatriz Herrera Varela, que sé que os va a encantar todo lo que os va a contar. Bueno, Caracola en este caso se ha transformado muchísimo por ese habitar la escuela, ¿no? La escuela, puedes estar en ella y puedes tú traes tu mochila con tus proyectos, todo lo que tú quieres hacer, pero después eh, nadie nos enseñó a, por ejemplo, ambientar los espacios. Sabéis que es muy habitual, año a año cambias de clase y entonces pues vas a dotarla de todo aquello que tú traes en tu mochila y que lo que haces es aumentar a lo que ya había, ¿no? Y entonces tenemos a veces pues... Eh, los niños tienen que soportarlo todo, igual que el papel, soportan, pues que año a año cambian de espacio, de aula, y donde había a lo mejor un agujerito, tú vas a poner ese sol que te regaló un padre en un viaje y lo trajo, ahora. y voy decorando, decorando, vivir el blanco. Es eh, difícil, ¿no? a nosotros nos costó en un principio, aunque en este camino ¿no? conocimos a gente como Javier Abad, que pasó por nuestra vida, nos explicó muchas cosas. Eh, él también tuvo su catarsis personal, creo que la está teniendo, pero que realmente a nosotros nos enseñó a vivir en el blanco, porque no tenías necesidad de más. Vivir el blanco, el color lo ponemos las personas y bueno, los propios objetos, ¿no? Eh, nada, yo aquí os traigo así como ciertas imágenes, un poco de, de lo que son las aulas de bebés. Nosotros desde el principio sí que es cierto que la transformación mayor pues, eh, se inició, digamos, en bebés. Bebés es siempre un grupo que nadie desea. Eh, Te vienen los alumnos de, de prácticas, ¿no? No, yo en dos, tres, porque así les leo el cuento, porque claro, al final lo, de lo que yo vengo, que me han explicado qué cosas puedo hacer con los niños, pero la principal transformación está para nosotras en bebés, ¿no? Porque um, al final... Eh, en este camino, en este, en este digamos, eh, pues ha sido de un aprendizaje extraordinario de conocer y encontrar realmente tu realidad. Porque tú lo que quieres es hacer tu escuela y hacerlo lo mejor posible. En formaciones, en personas que te encuentras por el camino, realmente la, la transforman. ¿no? Pero para nosotros lo, lo principal ¿no? Era, era este tema de los bebés. Y es donde también hay muchísima violencia, porque nosotros trabajamos eh, para esas seis aulas, trabajamos con pareja educativa, eh, con, con un modelo, digamos, pues. Pues intentando eh, que haya, pues, pues teníamos tenemos tres profes en, en, en las aulas de lactantes, que hay 16 niños, en uno, dos, tenemos cuatro profes y en dos, tres, otros cuatro profes, eso me olvidé. Vosotros, para no dormiros, me interrumpís, vale, porque yo cojo zapatilla y no freno, entonces, digo, mira, perdona, porque si algunos se me duermen, no. que es muy típico, ¿no? Es una mala hora. Eh, pero bueno. Eh, bueno, todo este tema de, de las estimulaciones y de adaptar el espacio es complicado, ya os lo digo, porque tienes que luchar contra esa realidad del, de, de tantos niños, de, de, ¿sabes? En este caso sería imposible hacer caracola con, con las ratios que están estipuladas, que se supone que paséis aulas tendría que tener una profe por aula y como mucho dos eh, apoyos, ¿vale? Y eso es imposible. Por eso es tan importante que la escuela esté abierta a que los padres puedan entrar, a que puedan haber visitas, a que haya alumnado en prácticas, a que si viene un profesor de no sé qué, pues la universidad te dice, mira, voy a ir a llevarle a tu escuela. Pues va, pues hay cosas que va a decir que le rascan y otras que no, y, y con otras vas a aprender, pero realmente esta realidad hay que enseñarla porque, porque es, es normal, ¿no? Eh, nosotros estamos al lado de un polígono industrial, Estamos en esta escuela está enclavada en uno de los, en el barrio más popular que tiene más, más niños, ¿no? aunque estamos, lo que decíamos antes, unos niveles ahora de descenso de, de la natalidad que ha habido eh, brutal y se está notando en toda la red, tanto en las municipales como en la red de, de Galiña Azul eh, que son las, y la red de escuelas de la Junta también aquí en Galicia, ¿no? que ha bajado muchísimo. Y bueno… Sabrán cómo resolverlo. Sí, sí. En la diapositiva anterior. Esta. ¿Qué es eso que hay? Esto que tiene como gasas. Sí. Esa es una cama de Ikea transformada en un espacio, ¿sabes? No hay cama, no hay nada. Pero era una cama de Ikea, tiene bastantes años. Eh, apareció ahí, al final era un espacio para esconderse. Al final, yo creo que tenía aquí tenía como el somier y estaba vacío. Ahí estaba dentro, le poníamos como un colchón para que se metieran los niños, pero no no usándolo en sí como, como estaba. Sí, tipo casita. Vale, pues eh, señas de identidad, digamos que como cuál es el ideario de, de, de esta escuela, ¿no? Eh, para nosotros principalmente está eh, esto que se dice mucho, ¿no? El interés superior del menor, pero es una cosa que al final hemos defendido muchísimo, pues porque para nosotros lo que se está haciendo cuando hablo de violencia, pues puede ser, pues lo que os estaba diciendo eh, antes Concha, ¿no? lo que decía yo, lo de pagar, pues, pues, pues en, en Coruña eh, tú puedes y no puedes venir porque la profe de tu hijo no lo va a cambiar y el niño se hace pis o se hace caca, que ya que un niño se haga caca es raro, pero bueno, vamos a pensar que se hace pis, caca a la vez, todo. Y entonces, pues tú pagas a Lampa 15 euros al mes y 10 euros, por, 5 euros cada vez que haya una intervención y ese servicio te da la posibilidad de que como la profe no lo va a cambiar, pues eh, tienes la posibilidad de que venga una persona del catering en el, de ese centro, eh, le llaman y el tiempo que tarde, porque esa persona, claro, si es a las 9 de la mañana no va a estar, pero eh, hay otros sitios en los que puede ser la escuela infantil de, al lado del colegio, que también utilizan este servicio, digo, en otras comunidades, y ese pago lo que te favorece, pues es eso, que si tú estás tranquilamente trabajando, ¿no? Y no es que no quieras, es que hombre, si tu niño eh, se hace pis, pues por cualquier cosa, nunca hay que pensar. Sabéis, hablar de los niños para mí siempre me rasca mucho este, este juego de lo hace para que quiere engañar. Un niño pequeño es, un, es una criatura, ¿no? Cuando somos capaces de dejar a un niño de 90 días... Eh, en un espacio eh, apartado de su madre, a mí me parece que eso es cruel, y, y esta es la sociedad que alimentamos, entonces eh, otro tipo de cosas como por ejemplo puede ser eso, no que, que veamos normal a mí porque no me tocó, pero no me imagino que me dijeran, bueno hay un servicio ¿no? o yo no lo voy a cambiar porque a mí me saldría la parte leónida que tengo y a lo mejor pues, le tendría que preguntar a esa profe pero de verdad que se va a mirar y, y qué vas a hacer entonces, yo como suelo hacer estas preguntas a los poles que visito, pues a lo mejor porque hay, son centros a los que están adscritos la escuela y me gusta ir a visitarlos. Oye, ¿qué tal? Pues mira, para el curso que viene, pues te viene un grupo genial, no sé qué. Ahora ya te piden más, ya vienen los profes a la escuela. Pero yo antes iba en plan de buen rollo. Bueno, pues, joder, intentad no lanzar a los padres ese mensaje de en septiembre, chimpañal... Con la carrera aprobada, el B1 de inglés, y el niño ya el sabe un poquito hacer su nombre con el bol, pues ya los apaña. Intentar no lanzar eso porque los papás luego llegan a la escuela y ¿qué hacen? Mira, en Semana Santa ya, ya te lo traigo sin ¿Sabes? Todo este tipo de cosas que le damos la vuelta así, eso es violencia. Y es violencia porque después de hablar con un montón de gente, eh, al final me lo aclaró, ¿cómo se llama? Mamá Romera, hablando con ella, ya me dijo: Mira, vea. Pues al final yo he intentado luchar mucho contra ese tema del control de esfínteres, pero el problema existe desde que a nivel del estatuto de los trabajadores tú le estás quitando una función a una categoría inferior que se supone que son los técnicos, o bueno, era este el invento más o menos, no es decir, un profesor nunca querría cambiarlo porque los sindicatos se ponen un poco menos, es decir... Esto que es esa seña de identidad para nosotros es fundamental. Es decir, que si viene un padre y nos dice el niño tiene que estar sin pañal, pues le vamos a tener que decir la puerta está allí, nosotros no le vamos a sacar el pañal si no está preparado. Ni le vamos a hacer cosas, ¿sabes? Que estén por encima de, su, de, de lo que nosotros consideramos. Entonces, eso ya lo explicas al principio de que entran en la escuela. No lo cuentas un día cuando hay un problema. Tú ya vendes tu escuela desde este parámetro, ¿no? Desde esas señas que tú las tienes. ...muy claras y yo pues, con los años... ...cada vez las tengo más claras... ...al principio pues vas pasando por fases y tragas... ...y en otras ya dices... ...no, aquí nunca vamos a hacer adiestramiento de orinal ...nunca, nunca lo hemos hecho... ...y no hace falta hacerlo... ...y hasta que nos demos cuenta de que es un proceso madurativo... ...que empieza a los dos años y termina a los siete... ...nunca, y eso no se explica... ...en, en la carrera de en infantil... ...no se explica... ...se explica que el niño se supone que con tres años... ...y después de un confinamiento... ...o si ha tenido una hermanita pequeña pues eso da igual, porque el niño y si se escondía para hacer caca detrás de, un sofá, dentro, detrás de un sofá, para hacer su caca en su pañal y ahora vienes tú y le dices que no, que vamos a llamar a una señorita, y va a venir le va a cambiar esto el 5 de septiembre, es decir, casos de esos hay un montón, lo que pasa es que no se cuentan, en el parque se cuenta que todo va de puta madre, al primer hijo le dice el método A y el método B también va a ser para el segundo y luego en el parque todo es perfecto y lo chumbo pues a lo mejor no digo cuenta, porque ¿para qué lo voy a contar? Entonces, esto es, si esto ya es una señal de identidad, todo lo demás va, va de corrido, ¿sabes? Imposible que no haya gente trabajando ahí que no tenga claro que esto es así. No puede haber, piluca te va a tocar este año, vas a tener suerte, que tu niño entre en tres años, te toca piluca. Ya, pero yo quiero proyecto de centro, que eso es una de las cosas que yo echo más de menos en los coles. No puede ser que haya gente y las hermanas abelleras son el mayor ejemplo de gente potente en los centros y que al final, pues como a veces los equipos que cada uno anda como pollo sin cabeza y no, somos un equipo y como equipo tenemos que trabajar todos por el mismo ideario, entonces si aquí se dice que no se hace algo en concreto pues todos lo tenemos que defender tenemos que sentirnos, jo, en eso súper, ¿no? Eh, estamos de acuerdo eh, Escuela activa y concienciada, bueno, pues eso ya os lo voy a explicar después, pues ya como también somos y tal el tema de la alimentación es un, una de las necesidades básicas más importantes dentro de los cuidados. Para nosotros ya desde el principio fue algo pues, es fantástico, ¿no? Y ya desde el principio ya fuimos ahí atravesando un caminito hasta donde estamos ahora en un proyecto súper potente, ¿no? Bueno, el tema de la lactancia materna. Esta mañana cuando yo llego y me estaba recibiendo este debate de la lactancia, ¿no? Eh, pues sí, yo, nosotros promovemos la latancia materna. Los dos primeros años esto ya está, digamos, como, como afortunadamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y después, pues cada familia, es verdad, lleva su, su, su idea de, de educación de una manera. Pero sí que es cierto que eh, hay que tener como mucha paciencia, ¿no? Hay llegar a decir, hay un montón de cosas que, que hay que ir tranquilo, ¿no? Y, y en eso, pues bueno, son esos aprendizajes. Eh, que, que, que todavía que se pasan por encima. Y bueno, todo el tema de la naturaleza, que nosotros a partir del 2017 empezamos un poco a hacer esa, esa, ese cambio ¿no? de lo que es para nosotros eh, el exterior. Eh, bueno, esto es un artículo estupendo, ¿no? que así dicen, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a, a que se atenderá será el interés superior del niño. Ese es un artículo que no tiene discusión, es decir, que si tú, como profesora, y que nadie se enfade, ¿eh? es pues que yo soy así muy como profesor o profesora, consideras que aunque tengas un baño al lado, que tú puedes cogerte un biombo en Ikea barato y ponerle allí la ropa de las escuelas, salen los niños, se saben quitar el pantalón, subirse la brava y calzoncillo, ponerse los zapatos, ponen cada uno para una ropa, pero nos da igual. Y saben perfectamente ellos, es decir, tú no puedes parar ese día de explicar el color marrón o las letras o lo que sea y ir a hacer pis y se ha meado. Oye, a ver, estoy aquí y atiendes igual a la clase. Es decir, o buscar una fórmula, porque no hay nada por encima de, de ese aprendizaje que tú estás trasladando a tus 24 niños, que no sea el que este niño se sienta seguro, que se haga su cambio y, y a jugar, porque nadie se pone en este, en este pensamiento. Pero pensar, un niño que se hace pis por poco que espere, lo, lo primero que hacen, por lo que yo vi con tres o cuatro coles, es lo apartan. O lo llevan con alguien. A veces es piluca y dices, bueno, pues otra profe quiere cambiar. No, piluca es la de la limpieza. Se la llevan hasta que vienen los padres. Si no tienen este servicio, ¿por qué no lo van a cambiar? Ahora sí, cada vez hay más eh, personas que empiezan a darse cuenta de que esto es una realidad, porque dices tú, jo, y esta persona, si fuera una persona mayor, ¿le haría lo mismo? No, con los mayores no. O si este niño al final es un va a ser un cuidador, ¿no? Jo, ¿qué imagen va a tener el pobre? No, a ver si este, no sé, que hay cosas que, que, que nos llaman la atención, pero de verdad no hay un aprendizaje más importante. Y es los primeros, el eh, primer mes de septiembre. Puedes tener un niño con una patología, claro que sí, pero los niños no se hacen pis para. Y si además se hacen pis para llamar tu atención, hay que ir a por qué llaman la atención. Porque este niño a lo mejor viene, pues como nos pasó con un niño de caracola, que, que lo ha pasado fatal todo tres años. Todos sus tres años ha sido ido a cambiar por una persona que no le conoce y tres años intentando yo como directora, claro porque era un niño de la, de la escuela yo conozco a esa, ya vea pero es que no podemos hacer nada porque no tienen obligación y yo joder, y os reunís en un claustro y no debatís este tema un niño que acaba de tener una hermana que viene de un confinamiento que tiene tres añitos y tú crees que que nada, que esto, él con esa cara que tiene de no pasa nada, como no dice nada pues bueno, no me quería meter en esto las profes, bueno, pues para mí el equipo de Caracola a veces dicen, ¿qué suerte tienes? Bueno, pues o tienes suerte o al final estás intentando crear un grupo de gente, a veces tienes que hacer como que no miras, otras veces pues todo es maravilloso, pues un poco como la crianza del de, que tenga hijos ya lo sabe, pues si tienes más de uno, pues a ti te quiero más que al otro y tienes que estar ahí haciendo un debate, pero lo importante es eh, alimentar eh, esas relaciones. Llevarte bien, pues lo que decía Concha, pues comer, ahora con el COVID pues a lo mejor ya no comemos juntos como antes, pero intentar crear ese, ese bueno, crecer juntos, ¿no? Como escuela, que para mí, bueno, y, y un poco sobre lo que ella decía, ¿no? Son técnicos de educación infantil en las que los sueldos, cuando al final tenemos una responsabilidad brutal, eh, los técnicos de educación infantil siguen viéndose de, bajo de subcategoría, de subcategoría que... Es que no, no sé por qué, pero ni que, ni que lo que se estudiara en, en el grado de infantil fuera terriblemente diferente. Es importante, ¿no? Uno y otro, pero hay una diferencia brutal. Eh, bueno, pues, eh, este tema de, bueno, a ver si funciona este vídeo que tengo aquí para explicaros un poco, a ver, es un vídeo cortito de, de un par de niños, nosotros pues, Creo que fue, empezamos en 2009, en 2011, 2012, con esta cosa de que eh, inquietud, ¿no? Pues sí que es cierto que era la época de Ferran Adrià. Bueno, pues nosotros los purés, pues no los vamos a hacer mezclados. Pues vamos a hacer tipo Ferran Adrià, pues también las verduras separadas, para que sepan lo que es tal. Y después ya llegó lo de Baby Let Winning, que es lo que es, ¿no? El comer a trozos, ¿no? no lo de toda la vida, que ahora le pusieron un nombre. Pero que esta realidad... Eh, venía también por este escuchar a las familias. ¿no? Nosotros hemos transformado muchísimo de caracola por las familias. Pues una que viene, mira, vea, ¿sabes lo que es? Ah, no sé. Oye, pues voy a empezar a leer y saber qué es el Baby Life y si nosotros lo podemos ofrecer, igual que es un, un, un, dar opción vegetariana, porque no sé, si hay gente que es vegetariana. Bueno, pues vamos también a buscar cosas en cocina para cambiarle, para echarle una mano. No voy a transformar toda la escuela horrible Es decir, que, que, que hay cosas que nos pueden facilitar, es querer, ¿no? Esa zona de confort de, de la que hablamos. Este es, bueno, es un, un poco… Aquí el volumen, no sé si… No, está, está bien. Sí. dices tú es un vídeo de comer no no lo que nos está trasladando es eh, qué hay más importante a veces que dices tú bueno es que si no estás enseñando algo no pero cuántas cosas hemos visto aquí no que no tiene que ver con que estemos eh, mostrando el modelo de que, que lo, la mejor forma de comer es hacer baby winning, no no quiero trasladar eso quiero trasladar tiempo calma todo lo que pasa ahí que no tenemos esa prisa, no tenemos nada en nuestro día a día más que abrir la puerta de la escuela, recibir a los niños y atender esas necesidades. Es tanto en 03 como que en seis a también había otra serie de cosas a las que con esta prisa de aprender, de tener que hacer, de incluso es la propia carga que tiene el profesorado, porque... Claro, pues eh, al final decidimos en un claustro que vamos a hacer proyecto editorial. y O si no, vamos a hacer proyectos a, a tutiplé porque, o oh, pues he visto en no sé qué sitio pues un proyecto genial que podemos hacer de los planetas y es verdad, es una necesidad de... No sé, hay un montón de cosas que a veces, en vez de sentarnos y decir, no, a ver, en la calma, en la tranquilidad, en que, en que somos un equipo, ¿cómo estamos como equipo? nos llevamos bien. A mí a veces nos llaman para cosas y no te llevas bien como equipo, porque a lo mejor como equipo es el primer trabajo que ya tenéis que hacer, más allá de ponerte a elaborar proyectos que son la hostia, y a lo mejor entre, entre los que estáis trabajando tratáis mal a los niños, lo que dice Concha, vienes por detrás, limpias un moco así como porque tienes prisa, prisa, ¿qué? ¿eh? Hemos visto aquí la prisa. Yo creo que este vídeo, es lo que significa empoderar a poder a mí. Se ve muy bien, por ejemplo, el que me Sí, como, para adentro. Que el educador especa pacientemente a que la niña deje la claro, cara. Ella te está diciendo que quiere, pero eh, muy, no, las cortitas son muy masivas. ¿no? Ya lo digo de estos que cojas a la pero en este caso, o sea, como el educador cuida que hasta que la niña no hace, que te está diciendo con el gesto, esto de los que iguales a ha está diciendo con el gesto, ahora que tú vas, la, y la niña es la que no puede es la pichada. un ejemplo creo que se ve como no se puede dar por pues, que es un ejemplo que, que si sea, no come luego los padres se quejan que padres eres tú eres tú el observar es, es muy importante para lo que te está diciendo muchísimo ya que no sé. está en el vídeo que está diciendo para mí la hora más excesante es la de la comida. Correcto. Tengo 10 niños para mi zona. Claro. ¿Cómo? Media hora. Pero a la hora ¿Media hora? Sí, Tía, es la hostia. Coge tu vídeo, sácalo aquí. Pues el madre quince. Pero a los huevos. Da, da, da. Pero tú a qué hora? Nosotros empezamos a comer a las 11 y 4. A lo mejor... Ahora, yo doce y veinte, porque hay niños que se van a dar doce y veinte, entonces me tengo que dar mi aula a despedir a esos niños, pues termino de darlos, me doy cobre al comedor, los niños se sientan y comemos. Y a la aula tengo que estar en el aula, porque hay que lavar para cara, porque a mi veinte vienen a las hacer los otros. es lo que te digo del equipo? Eso, claro, hay decisiones que al, al final nosotros también dijimos a las 12 de la mañana teníamos que tener a niños porque salían más tarde y no iban a comedor. Pues se tuvo que hablar con, con el servicio municipal, ver que había una normativa por encima que eh, por lo menos en la Junta ya se estaba haciendo, que los que no comían se podían marchar antes pero o se tenían que marchar antes porque al final son profes que están eh, bloqueadas. Porque tiene que estar atendiendo a esos niños que no comen. Entonces, muchas veces hay que hacer esos cambios para intentar, ¿entiendes? En la red municipal de Pamplona todos empiezan a las y cuarto Se fue también trasladando eso, porque Pues por los horarios de los propios niños y tal, pero la calma hay que buscarla. En media hora, eso es la violencia de la que yo te hablo y la que tú sufres. No sé pensar. La Mira, que tú sufres. Sí en septiembre, sufres. septiembre tenía siete que no me han pues, A uno o dos, ¿no? Entonces. Eres tenés. más heroína ¿Tenés? que, que ningún al final al menos aprendieron a solo, porque era, tengo hambre y no me la sé. No, no, no, no. yeah, claro. Era un baby-led winning, así un poco. Eh, es una precursora. ¿tú? Pues es un vídeo, le grabas un vídeo de cómo es tu día a día. Esto nos, nos recomienda mucho cuando vamos a alguna formación de, de gente que, que controla de Pickler, que nos grabemos, que te pongas un trípode y te grabes. Y ves a hablar con esta tal y dices: Mira, es quiero que veas conmigo este vídeo. Tienes un rato. Ta, ta, ta. Y le ponen los dos: este y el pues... tuyo. No, es que hay cosas a veces que, que la gente, como no, por eso te digo yo: de abrir las escuelas para el profesorado, abrir las escuelas para tu Cristo, para que vengan a ver. No puedes tener una escuela que no puedan entrar los padres. Pero oh, usted ¿Sabe dice. lo mejor? Que tanto la jefa de servicio ahora como la coordinadora pedagógica han estado en la escuela. Pero han subido arriba y algo ha pasado. Yo no sé el sillón, lo que tiene. El sillón. Pero dieron de comer, ellos en, en su momento fueron profes. Una de ellas fue directora, se muy poquito de esta escuela, y la otra fue educadora. Pero el sillón no sé si tiene algo. No, no tiene, no tiene. Vamos ahora con estos móviles, a los 10 minutos ya te están mandando a levantarte. Entonces, no. <risa> estos relojes, ¿sabes? Pero no, eso yo creo que. Que a ti eso te está rascando y eso es violencia. Es decir, hay que buscar la fórmula no. yes, o sea, y es si, hablar conmigo. A ver, si a ver. a salir A las 11 y cuarto empezáis a dar de comer a los niños. A ver, en bebés, empezamos. Los centros empiezan a las 1 de la mañana porque antes eh, sí. los niños entran a las a menos cuarto, ahora en la reducción de, de, de verano. Si no entran media hora antes, a las ocho y media. Perdón. Entonces, eh, si ese niño sale de casa, claro, yo te estoy hablando de una capital, o sea, en este caso es la nuestra. Salen de casa a las 6 de la o sea, que salir los padres para estar allí a las ocho y media. Si tú das de comer a un niño a las once y cuarto y ese niño. Antes de las 7 de la mañana o con le demás salas. Si no dejas pasar un tiempo mínimo de 4 horas, se ve que no te va a perder. ¿Qué pasa? Como, no ¿Qué entendí? Entendí. Muy ya, por, por eso no entiendo. No, no, no entiendo tu pregunta. No digo que no te entiendo. No digo que hay niños que entran a las 9 de la mañana. Sí. No, no, es que hay no? un horario general sí. para todos los niños. Lugar. Aquí no se deja ver si se no en Transcuara hay un horario para los jugadores, pero es media hora antes, ni más ni menos. Entonces, si viéramos de comer con esa tranquilidad, con esa dinámica, con la que ahí se ve, con esa irrealidad, permíteme, con, con la que ahí se ve, evidentemente nuestros niños. No digas no irrealidad, porque sí. no has venido a visitar, yo te invito ah, a visitar de, de, de carácter. Pero escucha, no, espera un momento, mira, 7 de la mañana, nosotros abrimos a las 8, pero abrimos a las siete y media. Hay una alimentación complementaria, estamos en un aula, aquí mezcla eh, niños de lactantes, eh, niños de 7 meses, con niños ya que están eh, llegando casi al verano del grupo de lactantes. Entonces, son niños que los que todavía hasta mantienen eh, lactancia materna o mantienen todavía vives, están eh, hasta que empiezan a comer, imagínate, séptimo, octavo mes, todavía aún hay esos librerones de complemento. Después aquí nosotros lo que damos es fruta durante la mañana. Y esos niños, hay niños que entran a las 8 de la mañana y que a lo mejor en la, en la, a la hora de comer son los primeros niños que van a comer. Pero no es irrealidad, es decir, nosotros esa calma la tenemos porque no tenemos ninguna otra tarea y luego tenemos más personal. Entonces eso a lo mejor también se nota, pero aún así... No quiere decir que vosotros... Te, esto es como cuando yo visité el dos veces. La primera vez me dio un shock anafiláctico allí, que volví y dije, ¡esto tengo que cambiarlo todo! Porque esto es una mierda, la coruña es lo peor. Sí, pues. Y ya te dice el Alfredo Yuelos, no, hay que ir, pero no con esa mirada de, de, de que de lo tuyo es una mierda. no. Entonces vas otra vez y ya dices tú, bueno, pues yo dentro de mis posibilidades, tengo que intentar buscar... La calma. Buscar la relación sosegada con los niños. Es decir, que si hay pequeñas cosas que puedo modificar, las modifico. Pero no lo veáis como un modelo y para así. Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos trona. Porque cambiamos a dar en el regazo. Porque nos parece más respetuoso con las posturas y tal. Pero buscamos. Te puedo asegurar que ya sabes que las manos siempre faltan. No estamos tomando la Coca-Cola ni nosotros no tenemos hora de café ni nada. El ticket la realidad de cada uno lo que tiene que buscar es el respeto. Y eso lo tienes que acoplar en tu modelo, en el mío y en el del otro. Pero intentando buscarlo de alguna manera. En una especie, a mí me gustaría tener lo que tiene en otros sitios. Sí, nosotros visitamos Barcelona, Pamplona y te quedas así un poco. Pero vuelves para revisar lo que estás haciendo y dices, oye, pues voy a cambiar. Y en estos 14 años, los 3 de hemos cambiado muchas cosas de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido y de lo que nos han mostrado. que podemos acoplar con nuestra vida? A veces y otros Venga. Vale, pues eh, digamos que nosotros en 2000, pues eso, empezamos en 2009, que con ese tema del Ferran Adrià, luego descubrimos el Baby Led Winnie, eh, Yo empiezo a contactar con productores de alrededor, de, de, de la zona de Coruña, y para que nos traigan también verdura de temporada, bueno, lo que tienen, ¿no? Eh, eran productores individuales, eh, los que venían un día le fallaba la furgoneta, otro día era otra cosa, bueno. Al final, en 2015, yo entro en contacto con con el grupo de desarrollo rural, dices tú pero por qué hablas con el grupo de desarrollo rural porque yo vi en Facebook una formación de comedores ecológicos y dije yo coño si es que hay más gente como yo, venga voy a ir allí no había nadie más apenas estaba yo sola pero sí que es cierto que lo organizaba eh, hay unos grupos de acción local en todas las en todo el territorio que este en concreto eh, gestiona la reserva de biosfera marinas de Tampos, ¿vale? Hay varias reservas de biosfera por todo el mundo y distintas zonas, pues está esa, está la de la zona de, de, de Fisterra, todo eso, ¿vale? De, y ellos de los que se, de lo que se encargan es de distintas poblaciones, se encargan de dinamizar esos territorios, pues en este caso para la parte de, de la producción eh, de verdura o a lo mejor de vinos, quesos, etc. Y ellos eran los que organizaban esa jornada. Y ahí empezaba también un grupo de productores. Y yo dije, pues yo, venga, vamos a yo, os voy a pedir a vosotros, vosotros os vais a crear como cooperativa y vamos a empezar a, a colaborar juntos. Vale, eh, a mí me fue muy bien con ellos, porque, bueno, hicimos muchas, eh, empezaban, eh, era todo un producto fantástico, pensad que hablamos de circuito corto, ¿no? Es decir, el circuito corto es lo que esperemos. Con, con el tiempo, que es lo que nos está pasando, que estáis viendo que si la sandía muy cara, que la gente la va a comprar a las fincas, eh, y después hay mucho producto que se está consumiendo en nuestros territorios que no tiene que ver con lo que se planta en nuestra tierra. Entonces estamos acostumbrados a tomar, pues siempre tomate, siempre fresa, los niños igual, cada vez peor, más allá de que el modelo de la alimentación se aparta completamente del proceso educativo. ¿vale? Eso no importa, primero porque muchas veces eh, los niños comen en los colegios, pero no están las profes, ¿vale? Para mí eso, eso no es, deberían de estar, ¿vale? Es, es otra parte del proceso, de alguna manera están, no digo todo el equipo educativo, pero sí esa presencia, ¿no? No que llegue el colegio y es como una actividad extraescolar y llegan normalmente los catering, pero eh, la realidad de Galicia es que hay mucho colegio con cocina en sitio, ¿vale? Eso es un valor, no es un, es algo en esto fantástico, eh, como a mí me iba de esta manera, dije, oye chicos, pues, ¿qué os parece? Vamos a visitar ahí. Esto todo de manera eh, altruista y por, vamos a ir a visitar coles, que tengan cocina in situ, y jo, ellos, como estas direcciones de los centros directamente ya consumen con estos productores, podemos hacer que esta parte de la economía local, este, a ver, yo, todo lo que contaba, ¿no?, de, de cuál es su realidad, para mí soy tan empática que para mí era aquello la leche, pues venga, nos vamos en las horas que yo tenga un hueco, pues vamos a visitar coles. Pues este, a show. Listado de, de colegios con cocina in situ. Pues los vamos a visitar. Se empezaron a juntar eh, varios coles. Eh, nivel de compromiso. Pues según cómo cojas a la directora, que es al final la coordinadora. Mmm. Pensad que los menús de los colegios los hacen las direcciones de los centros con el coordinador de comedor, que no sé si sacasteis el título de nutricionista, pero normalmente se da en el cargo de maestro, ¿no? Entonces elaboran los propios, por lo menos aquí es así, con todo el cariño y todo el buen rollo, pero bueno, los menús es que no tienen por dónde cogerlos, ¿vale? Luego la administración pone muchísimas trabas, pero no hace ninguna revisión, ni le interesa ser nutricionista lo ha revisado. Incluso pues hay centros que pasan 40 años y nadie ha mirado sus menús. Mucho producto, que es lo que viene ahí, ¿no? Eh, pues mucha proteína animal en el primer plato, es muy habitual. Pues pagada de primero, segundo, paella. De galletas de postre, chocolates, es decir, como que la alimentación, lo importante que es tener a los niños contentos. La idea es que nos fuimos metiendo, yo empecé a ir a formaciones también pues, fuera de Galicia, a ver que hay otras comunidades autónomas en las que todo el proyecto de ecocomedores es súper potente, eh, por ejemplo, todas lo que son las escuelas de Pamplona, la red municipal, todos están con este proyecto. Este proyecto lo que promueve es el consumo de verdura de temporada, de cercanía y ecológico. Cercanía no es de la tienda, sino de producto de la tierra de al es decir, que en un circuito corto tenemos un camión y un colegio no está el camión digo, la, no está la tierra después viene el primer eh, el primer intermediario, luego el segundo luego el tercero, un circuito largo que es a lo que estamos habituados, sino que como dicen aquí, la verdura venía con el orbario de la mañana, ¿sabes? es una verdura que se corta el día anterior y están los coles por la mañana, ¿vale? Este proyecto, que ahora no, no me voy a meter mucho más, ha avanzado mucho lleva muchísimo trabajo muchísimas medias horas de comer eh, muchísimo ir a defender, a ir al Parlamento, yo cogí y decía, voy a, a pedir una reunión con los m, representantes del Parlamento gallego. Pues así iba, pedía la cita, pues me ponía en contacto pues donde fuera, Facebook, Instagram, lo que fuera. Te atienden, te cuentan que, oye, qué proyecto, es la hostia, eh? maravilloso y tal, no tienen ni puñetera idea, eh, están allí, tú vas a contarle, hay días que te enfadas, ¿sabes? Porque a veces íbamos, pues, los productores, el grupo de acción local, profesorado de los coles, la Federación Provincial de Ampas, yo he estado en reuniones que ya un día ya acabé, ¿sabes? Mira, yo para poder venir aquí tuve que dejar a mis hijos, uno con no sé quién, otro con tal. Entonces, tómanos en serio, ¿sabes? Porque hay momentos en los que, y los propios productores también, es decir, cada uno defiende un poco y, y a veces hay que tomar esta serie de, de decisiones de, de hacer para rascar un poco. ¿Consigues? Bueno, consigues... Eh, poco a poco, ¿sabes? A mí me gustaría que fuera como más rápido, pero no. Ahora mismo estamos, que eh, ya está incluido Inditex también, sabéis que Inditex su central está aquí en, en Coruña y ellos pues tienen unos 4.000 comensales, ellos ya llevan un modelo, ya llevan andado un tiempo también sobre este modelo, más allá de que nos guste Inditex, que nos parezca lo que sea, pero eh, ahora mismo estamos un grupo de 10 productores y, y está consumiendo, primero eh, entramos como una alianza para que primero pidan los coles, y después ellos eh, piden en una plataforma que, tenemos de, donde se, que conseguimos gracias a Caracola y a esta alianza que, que firmamos, fijaros a dónde llegamos, ¿no? que pedimos una subvención a la Fundación Caraso, y gracias a esa ayuda que nos dieron hemos creado una plataforma web en la que los productores vuelcan todo lo que tienen, que antes hacían un WhatsApp y de esa plataforma Inditex está pidiendo nosotros los miércoles y ellos los jueves. ¿Qué estamos intentando potenciar en esto? Pues para empezar, que los niños consuman producto local, que se modifiquen los menús, que se coma más proteína vegetal, que consumamos producto nuestro... Intentar también dinamizar una comarca y una población que está alrededor de nuestro territorio y de verdad que, que, que lo merece, porque, por ejemplo, bueno, no es por quitarle valor a ninguna otra comunidad, pero en Galicia se consume muy eh, hay muy buen producto y realmente los niños comen mucha mierda, porque en las visitas que hicimos a los coles había mucha verdura congelada, mucho producto, que, que es lo que os decía, no que cuando al final lo que estás haciendo es, como profe, intentas pues hacer las cosas bien y eres maestro, nada más. ¿Este en 2015? Eh, bueno, pues aquí unas imágenes, esto de la foto esta de las bolsas, pues también dije, ¿qué es un grupo de consumo? Pues grupo de consumo para Caracola. Los padres también tienen que seguir este modelo fuera de aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros como escuela, ¿qué hacemos? Pues los martes que llega el producto de verdura para nuestra cocina, pues los papás también han pedido eh, a los propios productores. Entendéis, eh, lo único que... y toda esa gestión como escuela no hace nada, es decir yo lo que hice fue poner estos tableritos aquí estas baldas en un esquinazo que tenía del almacén y se gestiona solo los padres llegan, cogen a su hijo, cogen la bolsa se marchan y la gestión económica la hacen con los productores pero esto es otro montante de, de dinero y de producto que ellos pueden sacar y además trasladamos el modelo que estamos haciendo en Caracola a, eh, a, los, a los padres esto también se ha hecho en algún otro colegio eh, eh, para que los papás también formen parte de este proyecto, porque al final no es un tema solo de, de las cocinas. Eh, la otra foto es pues, una formación con los cocineros, ella, ella es Nani More, que es pues, al final en estos contactos conoce a gente maravillosa, gente pues también... Que, lo da todo, ¿no? Si puede echarte una mano y. Eh, no sé, bueno, gente estupenda, es una cocinera catalana que ayuda en la transición entre cocina eh, de ese modelo convencional al modelo ecológico. Estos son los cocineros de los propios coles. Eh. Los cocineros son gente. ¿Sabes? Fantástica. Aquí estamos aprendiendo a hacer pues, una salsa no tomate, ¿eh? una salsa con remolacha y dejar de usar tanto tomate, ¿no? Porque no la necesitamos. Aquí en Galicia, por ejemplo, la remolacha se da muy bien. ¿Para qué tomar tanto tomate? Y, y tú les ves en harina, luego hay que estar siempre en el WhatsApp, venga, veniros a la formación, es que tengo, no sé qué, <risa> Formación cada 400 años, y, pero no, porque y luego están allí, joder, son. Ahora quiero montar una para septiembre que va a ir con los padres de los coles, invitarles en septiembre, a hacerlo una explotación que tiene cocina también y aprovechar la visita a los productores para que los cocineros cocinen eh, temprano, ¿no? Desde las nueve y a las once y media convoca a los padres y que comamos todos de lo que, co de lo que cocine. Mm, a ver, dices tú, eso es una idea de olla, no, porque tengo la cocina, la vamos a montar. Entonces, en el fondo, acabas haciendo que la gente fidelice, porque ¡jo! estos tíos, además, que si los ves a los productores de verdad, es que os enamoraríais, porque yo los invito siempre a que vengan a la escuela en las reuniones de, de inicio de curso y vienen allí, bueno, pues yo tengo tantas hectáreas, no sé qué, bajo dices tú, Dios, yo que mi día a día es tan aburrido ¿no? y tú estás con, la, con los bichos para intentar matar las plagas y, y mira cómo crece todo y, no sé es no sé a mí es que me enamoran este tipo de cosas a lo ¿no? mejor es soy yo que soy así un poco bueno este vídeo lo vamos a pasar para que no, no me quiero liar esto son pues eso pues esta fue una visita que hicimos a, a las explotaciones no veis esta es mira concha aquí al lado de Trini concha quién te iba a decir esta fue una de las visitas eso, a las explotaciones con los papás, ¿no? que, que aquí está pues, pues Iván explicándoles cómo funciona todo el tema de, de bueno, pues todo lo que se comen luego sus niños. En, en... Esto es uno de los ideales digamos, del ideario perdón, de, de la suela, ¿no? que al final tú eres un agente eh, activo, ¿no? de, de que lo que estás buscando es unificar a toda la comunidad y realmente eh, posicionarte en que tu proyecto realmente da el valor, porque... Joba, esta escuela al final, yo tengo esta escuela, está un poquito así como no está en el centro de Coruña, pero sí que es cierto que en un principio yo tenía casi el 100% de gente del barrio, y ahora pues tengo un, un 60, ¿sabéis? El resto viene mucha gente de Coruña que quiere ese modelo. Y también la parte, ¿no?, de la, de la naturaleza. Eh, bueno, yo es que siempre lo diré porque yo estoy enamorada de las familias siempre, me parece como en toda mi, mi particular experiencia he visto... Pues mucho pisotear a las familias, criticarlas porque traen a los niños en julio a la escuela y mira, viene con arena en los zapatos, no sé cómo, no sé, y es profe, esta es muy mítica, es profe y trae al niño igual a la escuela, esta es mítica de todo. Os reís, pero porque sabéis que, <risa> que es verdad, ¿no? Eh, a ah, estos son los productores, eh, aquí en es, eh, este, estos eh, chicos de aquí son los productores, explican, pues estas es son las reuniones de bebés nosotros pues siempre ponemos algo de comer pues como estamos en septiembre en la época de tomate pues cuando comes entran las ideas mejor a ¿vale? ver tontería nosotros somos muy de comer y de bueno ya se ve ahí eh, y luego esta parte activa no porque justo hace que dos años pues nos metieron un colegio nuevo eh, al lado de la Caracola porque lo podían poner en otro barrio pero no lo pusieron al lado de Caracola y cole nuevo que se abre nuevo pues que dice nuestro señor Indalecio Cabana sin comedor, porque el resto de coles, no los hemos construido con cocina y no vamos a cambiar, porque ¿no? que van a decir los otros entonces bueno, esto era una recogida de firmas que fuimos a presentar allí y la concha dice, es, que es, es, es. Al final, claro, están metidos en todos los fregados, pero es que realmente, joder... Yo tuve estas pancartas colgadas que acabé, se me cargó casi la valla, pero yo quería que la gente pasara al lado de la caracola y dijera «Queremos cocineros en las escuelas y en los colegios, pero claro, te van a abrir un cole nuevo, de doble línea, al lado de Caracola, en la que están todos los huertos urbanos, los, las huertas de, de Feanse, una zona de Alíquel, que tiene mucha producción, jova, en un valle, construyen este colegio nuevo... Todo el corchopam es asqueroso porque los niños no se pueden hacer daño. Ni, es decir, todo lo que es la irradiación solar, que hay ya estudios que están diciendo lo que supone eso para las piernas y para todas las genitales y tal, pero eso nos da igual. Porque lo importante es que nadie se haga daño. Porque si no, ya sabéis que el dedo empieza a señalar y busca al culpable. ¿De quién es culpable? Entonces, funcionamos de este, de este tipo, ¿no? Pero bueno, no conseguimos el colegio, siento deciroslo... Después de dos años de lucha pues eh, aquí hay cocineros del grupo Coruña Cocina que también nos, eh, se posicionaron, es decir, que en el fondo la gente necesita, pero hay ahí la administración, es complicada, pero bueno es lo que hay, vale eh, pues eso, nosotros en dos, siempre quisimos salir por el exterior de la escuela, ¿no? porque ya las escuelas sabéis que no están diseñadas de manera están diseñadas de, de, de, de, para que estén dentro los niños, eh, a media hora salir a comer en esa media hora, <risa> salir al jardín por tramos, no sé qué, eso de vivir la escuela, nosotros empezamos a abrir las puertas para que los niños se movieran por toda la escuela, porque estar metidos en esas aulas tan pequeñas no tenía sentido, y ya lo de salir al exterior, pues fue como... como... Gracias al alumnado de prácticas, nosotros ya teníamos ahí una idea ¿no? de, de poder hacer cositas fuera y, y como el alumnado en prácticas intenta siempre hacer un proyecto medido, eh, unos alumnos de FP, eh, intentar ir con las necesidades de, de, de la escuela y tal, bueno, pues eh, ellos empezaron a arrancar este, la estructura ¿no? de, de, de salir fuera de la escuela con los niños. Eh, en un principio ellos hablaban de unas rutas, nosotros para nada veíamos este jardín que tenemos alrededor de la escuela, porque es ese que os decía, lleno de escombro, de hierba, que no tenía nada, era un páramo, vale, trajimos un roble con, con una grúa que lo puso allí, un, unos abedules, pero claro, no hay inversión, porque todo esto el ayuntamiento es que le da igual. ¿no? Y ellas fueron las que presentaron la primera parte de, de, ese, de ese proyecto y describieron como unas rutas para salir, pero bueno, cuando empezamos como equipo a valorar qué hacer, nos sentamos en el jardín y fuera. Y ahí empezamos a decir, joder, si pues, queréis está aquí detrás de estos, de estos abedules y tal, ¿no? pues Y ya fue como, oye, ¿y aquí qué pasa adentro? ¿no? Ahí empezamos un poco pues, a diseñar, a reflexionar. No fue de un día para otro, ¿sabes? Como a veces nos llaman y dicen, mira, ¿dónde comprasteis la ropa con la que salen los niños? Eso no es lo más importante porque las empresas de, para poner esta ropa y que los niños puedan estar en el exterior toda la mañana, pues puedes cogerla en cualquier lado, era como grupo toda esa planificación, la organización las salidas el estar como estamos ahora que, pues que comemos en, en el jardín es decir, que estos niños entran desde las ocho y media a la mañana, los grupos de dos a tres años son los que están saliendo eh, y digamos que están eso, pues desde la primera acogida van entrando niños, luego los tardes a partir de las nueve entregan ya en el jardín y ya se quedan esos niños en el jardín y después pues van a entran, tenemos un, dos espacios de, para cambio, para hacer el, el cambio de pañal y, y después más o menos pues los recogen también ahí, eh, a los, a, bueno a ver, normal, ahora en verano a lo mejor duermen menos la siesta, pero lo normal es que coman en jardín y después entren a hacer la siesta dentro, ¿vale? y ahí los padres luego llegan y se los llevan para, para casa. Eh, esta fase también importante ¿no? a través, a, a raíz de, de lo del COVID, para nosotros también es como otro, otra parte importante ¿no? de, del proyecto, todo lo que es la salud medioambiental que a veces es lo que os decía, que hay profes que dicen, es que yo paso de entrar dentro yo me quedo fuera, es que ya cuando estás en la naturaleza, de verdad eh, ya no, no lo recomiendan ahora, que estás mal, vete a dar un paseo al bosque, abraza un árbol, todo eso este es, es una realidad yo estuve pues, varios años, ya llevo dos que no salgo y y es cierto, todo, el viento, los pájaros, es decir, hay tantas cosas en las que eres capaz de llegar a un nivel de, de tranquilidad y de hacer un acompañamiento que eso también es importante, no es solo salir al jardín y ponerte ropa. Hay que hacer un cambio en tu acompañamiento, ¿vale? Que tenemos un acompañamiento que pues hay que hacérselo mirar. Pues Concha y yo hemos vivido momentos de niño en rama y las dos ahí frenándonos porque tenemos ese miedo, teníamos ese miedo de se va a meter una hostia que, y tú no, concha, yo, porque yo soy la directora pero no, ¿sabes? la vara hacía así, así él se subía, ahí. pero Martín ¿te acuerdas? se agarraba el tío claro, es ver la confianza en los niños porque realmente si se ha subido ahí es porque sabe bajar, no es un no es un loco, entonces Toda esa parte del riesgo que además afortunadamente cuando tú lees el currículum, sobre todo el gallego, es la hostia nuestro currículum, tiene cosas sobre el riesgo y sobre la parte del exterior con los que, como Martín, a los que hay que agarrarse. Porque realmente defiende esa parte del riesgo, de dar esa fase de riesgo a los niños, porque si no la tienen, es un poco lo que les contaba yo esta mañana, no que el profesorado de la universidad el otro día me decía, vea tú no te imaginas cómo llega el alumnado, el alumnado, ¿eh? que no tiene ni los gestos básicos de lanzamiento, de salto, chavales de 20 años que no dan las, los niveles básicos. Cuando nosotros les pasamos los test eh, al profesorado, que son los mismos un poco para que vean, no, no lo consiguen. Es decir, que cada vez están mermadas más estas capacidades motrices. ¿Por qué? Porque cuando estamos en 0 a 3 tenemos que estar sentadas y en 3 a 6 también. No podemos correr y los niños son ¡guau! energía, motor, son movimiento y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que saber. No es inglés ni colores, es movimiento, es la energía que tenemos dentro. y Por eso hay niños que se suben a las sillas y tú dices, ¡ay, qué malo eres! Y no piensas, coño, es que le gusta subirse, saltar, lanzarse desde arriba. y de ver, ahora estoy lejos, ahora estoy cerca, ahora miro, no, ¿sabes? Salto con dos, con uno, ¿por qué? Porque necesito ese movimiento. No es porque te quiera fastidiar, es que me has puesto sillas para saltar y mesas, entonces, ¿qué mejor? Esto es un... Un paseo, ¿no? Es en eso fantástico. Eh, bueno, toda esta parte del compostaje ha venido, ¿sabéis? Paralelo todo este proceso, ¿no? Nosotros no generamos eh, basura orgánica al ayuntamiento, todo pusimos composteras en el jardín para todo lo que es eh, la, la fruta que se come por la mañana y las verduras de la merma de cocina, eso es un proyecto en el que eh, estamos metidos y que además bueno, el ayuntamiento parece que le interesa. Eh, nuestro jardín eh, se crea bajo los principios de la permacultura, eso por ejemplo es otro tema. ¿Cómo le gusta a la gente los jardines? ¿Asilvestrados o con la lleva cortadita? con la lleva cortadita. Entonces empiezan a llegar mensajes. Ahí es donde uno tiene que estar animado. Vea, soy la técnico, perdón, la jefa de servicio. Mías, es que nos han llamado esta mañana que, que ha ido por ahí un funcionario por fuera de la escuela y que tenéis el jardín muy abandonado. Eh, tres días antes había estado la concejala de medio ambiente plantando dos árboles, diciendo que nos teníamos que reunir, que ese proyecto era la hostia, ¿qué tal? Y tú diciendo, pues mándame las fotos. Pues a lo mejor vi una mierda de qué roba al lado. ¿Qué coño ha visto? ¿Para qué? Joder, pues porque a lo mejor ve esto. ¿Veis? Está? Nosotros anoche no nada, Hay claro, hierba, ¿no? los niños les gusta mi casa entre de la hierba. Tenemos aquí unas ricas versas. Ese es otro rollo que dices tú, de verdad me valía la pena defender cómo el funcional? Claro, luego se me explicaba las cosas y me dice, bueno, bueno, olvídate. Pero luego también algún padre. Eh, de, el AMPA, vea, me manda algún padre que dice que la entrada está un poco. Pues nada, ya tienes que acabar diseñando porque tienes que transformar esa mirada desde lo positivo, no desde, vaya para coña. No, desde, ya estamos dándole la vuelta con los chicos de Permacultura, que es como si yo colaboro, y yo, oye, pues vamos a, fuimos a hablar con la concejala de Medio Ambiente para que nos regalen unos paneles, estos que se ponen, ¿sabes? sabéis, Somos miradores de madera chulos. Y ya dijo, sí, sí, sí, tú dime lo que quieres poner en los paneles. Entonces yo ya digo, los voy a poner alrededor de caracola y para que la gente cuando pase y vea las hierbas y saque la foto chunga diga, ah, ¿qué pone aquí? Ah, que este modelo es porque llevar a las últimas fases a las plantas genera la polinización, que los, los insectos puedan venir, explicarle a la gente las cosas un poco así para que lo vean o incluso el modelo de compostaje. Y eso es una labor que dices tú, pero sí que te la maestra, dedícate a lo tuyo, pero te chicha, y entonces dices tú, pues no, Jová, porque esto es la naturaleza, esto es la realidad, no el corte, porque en este modelo sostenible no podemos tener un gasto de agua tan importante, y más ahora, para poder hacer un riego tan chulo, y poder mantener, pues, porque si Aquí los niños, imaginas lo que les estaría contando ahí, este, ¿quién es? eh... Carlota, a, a Bruno, pues estaría contando, mejor están viendo un bicho, no, no sé lo que están haciendo, pero realmente aquí le importa, es como lo del moco, le importa esa, ese abandono, ¿entendéis? Imaginaos esa llamada ese día y yo, yo diciendo, pues que llame a la de medio ambiente y que ya se lo explique, que, que se, se, lo, se lo deje claro. Eh, bueno, estas son ahí unas imaginencillas que que tenemos por ahí estos diálogos de los niños claro las fotos a veces pues mola verlas también eh, con la lluvia porque eh, a veces con el, con esto con la con el tema de Ay, mira estos es. La de Galicia es una que moja. Es que como estos. Sí, sí, me lo creo todo. Como estos trajes son caros, sí que es cierto que cuando empezamos a pensar en eso, dijimos, oh, pues vamos a ver que nos haga un presupuesto la gente de Amphibia Kids, nos hizo un presupuesto, hablamos con el AMPA y dijimos, oye, a ver, ¿cómo hacemos? Porque era caro, ¿no? Quisimos comprar unos 35 mm, eh, conjuntos. Y entonces lo que hicimos fue mandarle una carta a los padres diciendo que, que pudiera, que pusiera 15 euros para comprar una primera dotación para todos. Es decir, la gente de lactantes pagó cuando su hijo no iba a salir, pero todos pusieron 15 euros porque la idea mía era, bueno, pues entre lo que pone Lanza y lo que pueda poner la escuela y ellos, pues intentar con la idea de que nadie quede fuera, porque si le dices que compre la ropa mejor hay gente que no puede pagar eso, entonces mira a compartir. Y cada cierto, por ejemplo, ahora vamos a tener que renovar la ropa, pues yo hablo con el AMPA y una parte que me ayuden ellos para intentar renovar, porque ahora este año empezamos ya a salir con los de uno a dos, porque tenemos un jardín interior también y es donde ellos también van a empezar como un poco a salir no a ese, a ese espacio. Pues eh, eh, bueno, estas acciones comunitarias con profesorado, esto también, sabéis, es decir, que pues aprovechamos un curso, vamos a un curso de bushcraft, que es de hacer nudos en la naturaleza y poder estar, eh, pues aprovechamos eso, invitamos a los coles, a otras escuelas, gratis, nosotros lo pagamos, que a lo mejor es un curso y tal, pero ya les invitas, pones un poco de empanada, un poquito de fruta, cachondeo entre los profes, y eso hace falta, hace falta que se hable, que se... Que se haga tertulia para, oye, ¿tú cómo, ¿tú cómo haces esto? Pues yo en media hora le doy de comer a diez niños, joder, pues qué capacidad, no, oye, pues compartir esta historia y, y acabas creando un grupo de gente que yo no los conozco, de bueno, la mitad no los conocí, pero sí que es cierto que son coles cercanos a Caracola, que a lo mejor hay algunos profes, que eso es lo que a mí me da pena, que es lo que decía antes de Ángeles y Isabel, que, que haya gente de valor en los centros que tiene que estar Ahí con su paraguas, sosteniendo su realidad porque a veces entre los miedos de los compañeros, entre no sé qué, no se pueden hacer cosas fantásticas, ¿entiendes? Entonces aquí hay profes, os podría señalar que, que te cuentan, bueno, yo mi realidad, pues yo si pudieran esto me chifraría porque tenemos ahí un rincón y quisiera hacer no sé qué y tal, pero no puedes. O sí, o por fin te has atrevido y con esto te sirve porque has hablado con otra profe, ¿entendéis? Esto entiendo que es el... el el valor que, que, que tiene, ¿no? este, este momento. Bueno, esto yo creo que fue un, no tenía como más vídeos este de un espacio de creo que pasa corto el jardín, un poco. Hay varios vídeos ¿eh? que nosotros en redes sociales tenemos alguno. Eh, el último que nos hicieron que está muy bien, de unos chicos de, de, de, de un proyecto de permacultura y también habla Rubén que es de la Flor de Vida, que es la empresa que también nos asesora a nosotros un poco para aprender todo este tema ¿no? de, de, de vivir. Primero, mejorar la tierra. Pensad que esto, lo primero, la primera acción que hicimos fue traer un camión de boñigas de caballo que si vierais a los niños lo veis que se lo pasaron con las bolas. de Era caca de caballo, ecológica, y la subían en los camiones. <risa> los padres flipaban, todos flipaban. Todo bien, ¿no? no fue nada... ¿Sabéis? Pero eso conseguimos que el jardín empezara a crear lo que es, porque era tepe. Imaginaos la inversión en tepe que puede hacer un ayuntamiento para esa inauguración, ¿no? De, bueno, de, de, de al final de ese, de ese jardín, un poco para. Por ahí atrás está todo lo que es la zona del barrio, ¿no? Todos los edificios, porque nosotros estamos como metidos en, en lo que es la parte trasera de, de, de un polígono de viviendas que se hizo, que pues son viviendas, ahí hicieron viviendas a a, a Nunca pensamos en tapizar, porque a, a mí lo que me mola es que pasan los abuelos, ahora también se me ocurrió, voy a hacer la fiesta de los abuelos, pues estos que pasean un día, ya les cogí el móvil, a, han paseado y yo dame el móvil, <risa> que voy a hacer una fiesta, os voy a llamar un día de estos y, y os voy a invitar a que se tomen un bizcochito eh, y un poco para que vean a los niños, porque están en plan, sabéis, en plan así... Eh, que están en la cárcel, ¿no? En plan, ¿Y tú qué haces? ¿Y? Ah, pues tienes pues, que comértelo todo, no sé qué. Y están con la valla en el medio, la cosa de dejarles entrar, no me acuerdo que una decía, ay, pero ¿qué hora es? Porque yo soy muy tarde, tengo que hacer la comida, y decía la otra, pero tonta que nos está invitando a, a que es un día, ese día compras empanada, nosotros arreglamos todo con la empanada. Pero que realmente jo, pues es aprovechar ese recurso de esta, porque la gente mayor... Le chiflan los niños, ya lo sabéis. Y aquí pasean todo lo que es esa zona del barrio, la pasean a tope. Y son, bueno, gente de esos estupendo. Bueno, pues eso, esta es la zona hay hay. del arenero que sí tenemos. Estos son los árboles que nos dejó nuestra cocinera, los trajimos para ahí. Y bueno. Esos son los huertos eh, urbanos, donde, ¿sabéis, no? Esta opción que hay en los ayuntamientos de para la para, la, para los vecinos, el que quiere puede plantar ahí. Te es que ha hablado mucho hoy, madre mía. Y bueno, pues nada, esto es lo que hay aquí, la locura a tope, que como dice, perdonad cualquier cosa y gracias por todo no que se dice. Y...